Está conmigo. Patrón. Patrón. Aguanta, aguanta, aguanta Patrón. Patrón. Patrón. Patrón. Patrón. Patrón. Contigo, vamos, contigo. No, vamos, vamos. Bacheado uno. Bacheado. Sí, sí que va gente, sí. Que por las otras puertas. ¿Y una atrás? ¿Y otras ¿Y hay más team por escalar Y sí, hay más gente, más gente, más gente por escalar Flashbang va a ahora, yo no tengo arma Sí sí, super venir. Voy, estoy yendo a la vuelta, estoy dando la vuelta Lo pongo de aquí, ¿eh? Echando hostia No, a ver, me quedo sin balas, Espera que sin balas que no puedo hacer nada Vaya mierda del sitio tío, vaya suerte de mierda y todo tío si quiere, Vete al stream a ver cómo va Si quieres vete para estadio, no sé. No, no. aquí dentro Ahí sí está. antes de que tiren el UBB Vale, entra a lo daba para nosotros. ¿Sí? Oh, lo tiraron. Lo tiraron, ¿sí? tiraron. Ah, que en este modo creo que no iba avanzado. Creo que no iba, avanzado. Sí. En este modo no lo da lo avanzado, ¿tá? Sí. ¿Estás usando la MG? Sí. Está, ¿no? MG. MG Gallo. Están aquí enfrente de nosotros. Sí, lo ve. Madre mía, qué boba, ¿no? Roba No, yo tengo Wipe. Roba Eh, puerta roja. ¿La pillamos pillado? Ya han matado el Bounty. Uh -huh. Y que el Bounty suena el Lambo. Ahí está. ¡Tit one! ¡Tit one! Oh, oh. Pero, nice. <risa> todo one! ¡Tit ¿sí? ah, no, no, no. aquí dentro está conmigo está aquí, ¿a ¡Ey, no conmigo, tú! No. Una bala, una bala, una no, bala. Pues, sí, yo estoy ¿Dónde está? Abajo. Arriba. Okay. Bueno. ¡Oh! oh. oh pardo. Qué arreglado lo del discreto. Es que en en un 4. Yo contigo soy gay, Pardo. Si es contigo, sí. Te bajo. Hostia, oh, lo tengo aquí. Sateado. Acá hay un tío. Aquí arriba. No. Uf. Uf. Uf. Uf. Uf. Uf. Muerto, diablo. Ya ha matado al diablo 28. El diablo. Más derecha. <risa> la derecha. Sí. exacto. Sí, no han saltado. Al tanto, observe esta victoria. ¿Tú no han saltado, están ahí. <risa> Le yeah. tiene un aéreo. ¿Uno roto o una bala? Uno o una bala, literalmente. Me da igual. una bala. Aguanta, aguanta. No, okay. va por detrás. Va, también muy tocado. Nice. Y estuneado. Sí, sí. Vale, muerto. Me lo comí entero, hermano. Con ghost. Intenta matar ese primero. Vale, el otro ahí está. Lo veo, enfrente mío, enfrente mío. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Te neado, tiene okay, Ok, ok, ah, ok. Oh, te mata bien. Casi, hombre es otro pero tú estás en mi marca arriba y ya que coger munición para Oye, si te ¿Hay hay no hay? para acá pero yo que sé aquí ya al frente ¿dónde está bro? What the fuck? no, ah, estoy otra vez, no, estoy subiendo Está subiendo no, estoy subiendo escalera. no, sabía. Tocado Tocado no. Y vienen otros dos por atrás, WTF Otros dos más por aquí sí, sí, lo sí, sé sí. Raquea uno Bastante te tocado el otro Raquea uno. No sé Un bueno. uno, tenemos uno más aquí atrás Me vas a morir que me cabré bueno, entonces, Tenemos uno más por aquí oh. Que no te mate, que no te mate, aguanta Son dos, son dos vale ¿Dónde está? ¿dónde está ¿Dónde está Estoy contigo abajo contigo abajo da queda uno oh, tío. <risa> voy en mi cubierto en cubierto madera mochila, Imagino, cómela, mochila, la mochila, cómela mochila, hubieran matado, vamos vamos vamos vamos vamos vamos matar. vamos a a mal. Sí, sí, eh? Está aquí el pana, vamos eh, tú. No tiene jugado de ver, verdad. Te sí. eh, dije que había que ir. Hostia, es que tanto. Downtown... No puedo hacer directo, ¿Vamos tío. Vamos izquierda. Tengo que configurar bien el OBS o algo. Y siempre que hago directo, fatal, fatal. Hay, Me hay, va mucha fatal. Gente, hay demasiada gente. Nah, voy a cortar directo, no puedo jugar la partida. No no, jugar. No eh... Uf, yo no sé dónde ponerme tú. Ya está, es que no puedo jugar. Yo voy a subir aquí arriba. No, loco, me ha como el culo el juego este, tío. Hay que pulsar, hay que, pushar, che, hay, que hay que no entiendo. ¿A Comi? Sí, hay que pulsar eso. Y quedarnos con Comi. Silencio. Silencio, silencio, eh. No a darle ¿Y no mortal? No. no, pero no ha oh, Vale. Vale, bueno, no ha aburrido yo. Lo veo. <tras> Ahí dentro, barro, barro oh, bueno. No llevo ni una, ¿no? No, no, me estoy llevando todo el día Estoy teniendo suerte Bueno Asoma, puto Vale, baño Traqueado. Un tiro Otro ahí, otro ahí Otro ahí, otro ahí Hay otro ahí no, sí. Tengo uno dentro, tengo uno dentro de comisario ¿tú? vale tienes uno tienes uno debajo tienes uno abajo, uno abajo vale por ahí por ahí tienes uno yo quedo más arriba tengo uno debajo de combi no entonces sí no veo el de combi bro Abajo, 100% Abajo no está, tiene que estar 200%. Eh, vale. No, no estamos aquí, no estamos aquí. Un estamos. Que el camión ese está dentro Cuidado, este de cuando. Me voy para el camión. Este, ¿eh? Ahí hay dos. Sin tiene que haber uno dentro de nosotros. Por aquí tiene que haber uno. Vale. ¿Estás seguro? Es que no uno nada. Hay uno con escudo, bro. Sí, sí, hay uno ahí. lo sabía. Hay uno con escudo. Me ha quedado. Hay uno con escudo que está puesto, Lleva va roto, va roto el escudo. Pocadísimo, el de escudo? El otro también en la bala. El del escudo está tratado. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Va a tracente el juego. Ayuda Ay, no. no. Hacemos muy buen duro man. Bueno. Sí. Chorillo tengo tiempo yo Tengo tiempo Pues nada, pero el de pardo no. Acabamos de ganar... No...